Duro. Caíste buscando tus sueños cumplir Sin poder ocultar la verdad Y tu sonrisa una mentira fue ¿Dónde estás? Tu infelicidad Y dime Y dime por favor Una explicación Para un Qué tonta fui, fue una estupidez. Lo único que hice fue creer en ti. Fingiste esa fuerza en ti, y la soledad solo te invadirá. Ha pasado tiempo ya. No en sufrir Ya incluso la ciudad está cambiando Y aún así, y aún así te diré Porque sé que dan los recuerdos Es la verdad, alguien buena nunca seré Ya no usaré I ¡Gracias! Esta sensación Son mis lágrimas Qué tonta soy Uh, siempre trato de hacer stream a las 9. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Me quedo aquí. ¿Cómo voy a pasar? Vamos. Sí, sí, sí. Ah, este dibujo lo hice yo. El video también. ¿Qué tiempos cuando dibujaba? <música> lo puso tan difícil, ¿no?